Continuando con el módulo de rectificación de media onda controlada, vamos a ver el último tema, el tema 4, que corresponde a carga activa. Entonces en la figura vemos el puente con carga activa de la forma RLE, donde E es una fuente de corriente continua de valor constante, conectada a el sistema de potencia, es decir, a una fuente de forma sinusoidal, expresada de la forma raíz de 2b seno omega t, es decir, con ángulo de fase igual a 0 y un tiristor. Para que el tiristor esté polarizado ánodo cátodo positivo, la tensión de la fuente debe superar la fuente de corriente continua de la carga. Es decir, en este caso, el límite de controlabilidad se ve reducido entre alfa mínimo y alfa máximo. Siendo alfa mínimo el punto de cruce entre la fuente sinusoidal y la fuente E constante, que se calcula como el arcoseno del valor de M, siendo M el valor de E, es decir, de la fuente de C, sobre el pico de la sinusoide, raíz de 2B. Y alfa máximo el ángulo complementario del segundo cuadrante, es decir, alfa mínimo corresponde al punto de cruce colocado en el primer cuadrante, y alfa máximo al punto de cruce entre las dos funciones en el segundo cuadrante. Entonces vemos que el límite de controlabilidad se estrecha desde alfa mínimo hasta alfa máximo. Nuevamente, el puente con carga activa es un caso. El puente con cargas pasivas son casos particulares del puente activo. Fíjense, cuando no tengo fuente de tensión, alfa mínimo y alfa máximo coinciden con 0 y pi radianes. Que es el caso que hemos visto en los temas anteriores. La expresión de corriente coincide con la misma de carga activa que vimos en el módulo pasado para puentes rectificados de media onda no controlado. Es decir, es de la forma raíz de 2b sobre z, seno de omega t menos fi, menos m sobre coseno fi, más m coseno fi menos seno de alfa menos fi, que multiplican al exponencial de menos omega t menos alfa sobre tangente phi. Vemos que para encontrar el ángulo de apagado, ahora es más complicado porque tenemos una ecuación que depende no solo del ángulo de la carga del ángulo de disparo, sino también del valor de m. Entonces, para encontrar el ángulo de apagado, nuevamente tenemos que hacer cero la expresión del corchete, debido a que las soluciones b igual 0, z igual infinito, y beta igual a alfa son soluciones triviales al problema como hemos comentado anteriormente. Entonces tenemos una función que depende del valor del ángulo de carga, del valor del cociente entre el valor de C y, la, y el pico de la sinusoide y el valor del ángulo de disparo. Entonces podemos ver la forma de onda. Alfa mínimo corresponde al punto de cruce entre la función E y la sinusoide. Alfa va a ser cualquier ángulo comprendido entre alfa mínimo y el punto equivalente, que va a ser alfa máximo. Entonces tenemos que antes que conduzca el tiristor, la tensión de la carga coincide con el valor de C de la, de la carga. En el momento que enciende el tiristor, va a coincidir con la tensión de la fuente. Y una vez que apaga el tiristor, nuevamente la tensión sobre la carga viene definida por la fuente que ésta posee. Entonces vemos el contenido armónico. Fíjense que tenemos un alto contenido de valor medio en tensión con respecto al de corriente. Igual, en este caso podemos ver que las armónicas de corriente son superiores a las armónicas de tensión. Para la mayoría de las frecuencias. Entonces calculemos el valor medio. El valor medio lo calculamos de acuerdo a la definición de valor medio. Y en este caso viene expresado por la expresión 27 como raíz de 2b sobre 2pi coseno de alfa menos coseno de beta. Más el valor de la fuente de C, E, por 2pi menos gamma sobre 2pi. Siendo gamma beta menos alfa. Entonces vemos que la tensión media es función tanto de alfa como de beta. La corriente media la calculamos a partir de el análisis de Fourier como la tensión media menos el valor de C de la carga sobre la resistencia. El valor efectivo lo podemos ver en la expresión 29. Como la raíz cuadrada de B cuadrado sobre 2pi seno de 2 beta sobre 2 más el seno de 2 alfa sobre 2 más E cuadrado 1 menos gamma sobre 2 pi La corriente efectiva hay que calcularla de acuerdo a la definición siendo la expresión de, de T la que hemos visto como expresión 25 En este caso debemos tener cuidado cuando le vemos al cuadrado porque estamos en presencia de un trinomio de Newton y se debe resolver de manera correcta. Nuevamente les recomiendo para este tipo de integrales tan complejas, utilizar herramientas matemáticas o computacionales que están disponibles tanto en la red como Wolfgang Alpha y SIMPI, o programas de análisis numérico como puede ser Octave de licencia libre o Macla de licencia propietaria. Con esto damos por concluido el tema y el módulo de rectificación de media onda controlado. Hemos visto cuál es el comportamiento del puente para carga resistiva, resistiva-inductiva, inductiva y carga activa. La carga activa es el caso más genérico que tenemos e involucra todos los casos anteriores. Hablamos que para puentes controlados no hablamos de ángulo de disparo, sino límite de controlabilidad. Y el límite de controlabilidad si la carga es pasiva coincide con el semiciclo positivo de la función. En el caso de carga activa coincide con los puntos de cruce entre la función de la fuente y la, fu y la carga de la fuente De DC que tenga la carga. Eso me va a definir el ángulo del primer cuadrante, me define el ángulo mínimo de disparo. Y el ángulo del segundo cuadrante me define el ángulo máximo de disparo. Hemos visto que para carga resistiva el ángulo de apagado coincide con pi radianes, mientras que para carga inductiva pura coincide con 2pi menos alfa. Y los invito a continuar con los distintos módulos que conforman el curso de electrónica de potencia. Gracias por su atención.